Todas las hipótesis comienzan con la misma pregunta. ¿El copiloto era consciente de que iba a morir? El voluntario parece si él lo accionó. Tuvo que activar ese dispositivo de descenso, con lo cual eh, parece que hubo una intencionalidad. Y eso que los pilotos pasan pruebas psicológicas cada año, aunque hay trastornos que pueden no detectarse. En la evaluación psicológica de los pilotos es muy seria, muy rigurosa, de mucha calidad, pero indiscutiblemente la conducta humana es impredecible y siempre existe la posibilidad de que algo no se detecte. ¿Hablamos entonces de un psicópata o un suicida? Normalmente un psicópata lo que hace es protegerse a sí mismo a una costa de hacer daño a los demás, por lo tanto no encaja mucho en este perfil. Me encajaría más en este perfil de suicidio con asesinato, algo tipo terrorista islámico, ¿no? Que una creencia superior le llevara a pensar que no importa que mueran los otros, para conseguir un fin mayor. Aquí parece que no hay ningún tipo de relación con ese terrorismo, por lo tanto, no, no encaja tampoco. La clave se encuentra ahora en lo que se conoce como la autopsia psicológica. Lo que se hace es analizar su día a día en el último mes, porque hay personas que dejan señales que en el momento pasan desapercibidas, pero a posteriori eh, tienen sentido. ¿no? Según el fiscal, la respuesta a qué pudo pasar está en el copiloto.